Hola qué tal queridos amigos, un cordial saludo, iniciamos nuestra semana en la presencia de Dios desde el día sábado que fue la apertura de la misión, hemos estado y estamos en estos días visitando sus casas, sus barrios, sus veredas, llevando la buena noticia. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los hermanos que están comprometidos en este ejercicio evangelizador, de llevar la buena nueva, de llevar la noticia de la salvación a todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo dijo Jesús, en verdad, en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo van a seguir, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, en verdad, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo el que entra, todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Y podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hemos escuchado esta palabra a continuación del texto de ayer, texto del buen pastor. Jesús sigue insistiéndonos que además de ser el buen pastor, él es la puerta del redir. No hay otra forma, queridos hermanos. Y el que no entra por él es un ladrón. El que se salta la barda es un ladrón. Señor, que podamos escuchar tu voz, tu enseñanza, que reconozcamos tu voz. En medio de tantas voces, tantas voces, podamos reconocer tu voz, Señor. Yo quiero invitarlos para que concluyamos este momento encomendando la misión que estamos llevando aquí en nuestra diócesis. Señor Jesús, que dijiste a tus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio de toda criatura.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 para hacer que nuestros pueblos caminen por sendas de santidad y conversión. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor los bendiga, los guarde de todo mal y peligro. Hermanos, recuerde esta noche buscar en su sector, en su barrio, el sitio de la asamblea familiar, donde los misioneros van a estar compartiendo la buena noticia. Hoy, con esa clara invitación, llamados a la santidad. Todos, usted y yo, estamos llamados a ir al cielo. El Señor murió en la cruz para salvarnos, para ponernos la salvación, la santidad ahí a la mano. Un abrazo y por allá los espero, queridos hermanos, en la asamblea.